Bueno, y este ha sido el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado y se haga más amena la espera en esta cuarentena. Nuestra mejor baza ahora mismo es el tiempo y no coblasar hospitales. Agradecer enormemente la labor de los ciudadanos que están cumpliendo y siendo pacientes. Y a todos esos sanitarios y profesionales que están manejando este caos en una situación tan complicada y excepcional. Mandar apoyo y fuerza para esas personas que se han visto afectadas por el confinamiento. Les digo que no desesperen que saldremos de esta fortalecidos y más unidos que nunca. Un abrazo desde la distancia y nos vemos en el próximo vídeo.